...todas las transmisiones de fútbol con Nacional y Medellín... ...y también a través de nuestra emisora virtual... ...que es www.rafagol.live ...ahí nos pueden sintonizar todos los días... ...desde cualquier rincón del mundo... ...y los domingos estamos en vivo en directo... ...a través de Teleantioquia TV en grande... ...bueno, se bajó el telón por fin... ...hoy se jugó la fecha número 20... ...la fecha de cierre que generó muchas expectativas... ...y demasiadas emociones... ...hoy Atlético Nacional... ...derrotó al Santa Fe... ...colero del campeonato con 14 puntos... ...lo derrotó 2 a 0... ...habían hablado de, de Santa Fe... ...que venían a eliminar a Nacional... ...que venían a... ...bueno... ...mucho bla bla bla antes del partido de la final... ...perdieron el juego... ...ganó Atlético Nacional... ...y Nacional... ...con solo ganar quedó quinto... ...en la tabla de posiciones... ...Medellín hizo la tarea... ...pero no le alcanzó lamentablemente... Derrotó 1 por 0 al equipo del Deportes Tolima en la capital musical de Colombia. Lo bueno es que Jorge Luis, Jorge Luis eh, eh, Cano, es que Jorge Luis Germán Ezequiel Cano ya puso el listón muy alto. El año pasado había superado el listón de 19 tantos que tenía Miguel Ángel Borja con Atlético Nacional, en diciembre lo puso en 20 goles y ahora superó su propia marca 21 goles, Germán Ezequiel Cano. Así que lo bueno de Medellín, que puso el goleador, pero lamentablemente no le alcanzó, quedó por fuera. Pues bien, vamos a estar hablando de estos juegos, porque hoy el envigado, otro equipo de la casa, perdió con el Deportivo Cali en Palmira y el río, el río negro, Empató 1-1 con Millonarios del Cambio. De estos temas vamos a hablar en algún momento. Los invito para que marquen nuestras líneas telefónicas, para que llamen hoy y participen de los premios que vamos a estar entregando entre las personas que llamen hoy a nuestras líneas telefónicas, que ahí están en pantalla 2 32 y el 018 -50 -15, Repito, 232 46 -04, Tenemos las prendas de Nacional y Medellín Mire, chaqueta de Nacional Camiseta de Medellín Gorras de Nacional, gorras de Medellín Todo para la gente que se comunique esta noche Con nuestras líneas telefónicas Y participen de los premios Una pregunta que es sencilla Que estaremos entregando en algunos momentos Así que llamen a esas líneas desde ya Bueno y ahora sí, monitoreando el chat e interactuando con todos los cibernantas y con la pregunta de Rafa Gol pensando en grande, le presentamos a Don Elkin voz Buenas noches, Hola. Don Elkin, también estuvo en el estadio. ¿Qué más? Le tocó ir a esa jornada, sí, ¿no? señor. De Nacional Medellín, usted estaba emocionado porque le tocaba estar como en los dos Demasiado, semanas, ¿No? Bueno, señor Lavo. Hola, Don Rafa Gol. el saludo muy cordial para usted, para mis compañeros de la mesa, televidentes, internautas... Este es el gran equipo de Rafa Golinares. Recuerden nuestra cuenta en Twitter, Rafa Gol-Linares. En el Facebook estamos como Rafa Gol al aire. La pregunta de pensando en grande con Rafa Gol. Hay un producto nuestro en Antioquia, la Lotería de Medellín. ¿Qué día habitualmente se vende la Lotería de Medellín en territorio colombiano? ¡La Lotería! Es como así, el, así dice el muchachado, ¿cierto? Sí, tiene toda la razón, señor. A propósito de los equipos antioqueños, Atlético Nacional. Llega como quinto del fútbol profesional colombiano. Unas de Cali, unas de Arena con el equipo de Erdolaga. Y ahora le preguntaba en la rueda de prensa al técnico Autori... ...el por qué este Nacional se ha hecho grande ante los grandes en materia de resultados. Le gana Santa Fe, así no esté clasificando a los ocho, así esté de último. Por tradición es un equipo grande. Medellín no clasificó a los últimos, o entre los, últimos, o entre los ocho de Colombia... Y le ganó al América, le ganó con millonarios el líder del fútbol colombiano. Hasta este momento no pudo millonarios con Atlético Nacional en Bogotá. Pero Nacional enfrentó a Río Negro, enfrentó a Envigado en las últimas jornadas y perdió. ¿Qué pasa con este Atlético Nacional? Eso sí, tiene nómina, tiene nómina. De pronto para el fútbol internacional lo veo complicado, pero señor Autori, hay nómina de jugadores para pelear el fútbol profesional colombiano. Hoy Cuadrado me parece volvió a ser ese arquero seguro de Atlético Nacional, el tema de Vladimir Hernández, Figuró en el día de hoy, Barcos es un hombre que le da la mano a Nacional, pero queda algo, y es que esa primera línea de volantes, esa pequeña sociedad que surge entre Rovira y Gómez, hicieron mucha falta hoy en el equipo Atlético Nacional, y ese es el bastión defensivo del equipo verde, pero ya llega la semifinal del fútbol colombiano y ellos van a estar. Y del Deportivo Independiente Medellín con mayúscula vergüenza, porque es que Medellín en relación con el semestre anterior, creo que tuvo hasta mejores jugadores, por lo menos mayor cantidad de jugadores. El año anterior quedó segundo, esta vez Medellín queda apaleado, y yo diría que por egos, por egos y por muchas cositas, señoras y señores, Medallo no pudo entrar. Hay algo que me llama la atención, creo que esto es único en el mundo Rafa Gol. Medellín tiene el goleador del fútbol colombiano con 21, y no entro a los ocho del fútbol profesional colombiano Increíble Lo barato sale caro señores dirigentes Hay que invertir también en un excelente técnico Este es el superdebate con los temas polémicos del día Gracias a Don Elkin Vamos a ir al debate, vamos a ir a la candela El debate lo presentamos a esta hora A nombre del Hotel Dan Carton Cuando usted venga a Medellín, venga al Hotel Dan Carton La vida es un lujo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 Que somos con Global Sport Líder en Mercado Deportivo. Activación de marca, patrocinio, mega evento, derechos de televisión, publicidad en vallas electrónicas en todos los partidos de fútbol en los diferentes estadios del país. Contáctenos 444-6529. 444-6529 de Global Sport. Y ser corto, claro que sí. Servicio colombiano de turismo. Somos líderes en el mercado personal selectivo y capacitado para sus tours familiares y empresariales. Para disfrutar de las mejores experiencias. Días de sol con los paisajes de Guatape, Hacienda, Nápoles, Santa Fe de Antioquia. Cerco el Tour Reserve ya. Info 5860708. Bueno, ahora sí, nos vamos a la polémica, nos vamos al debate... Y hoy vamos a empezar aquí por la derecha diciéndole a la gente que todavía Don Luciano González pues está convaleciente. Un abrazo para Luciano que se encuentra en estos momentos en la clínica León 13 de Medellín, pero va bien. Gloria a Dios, va bien Don Luciano. Así que esperamos la próxima semana tenerlo en el superdebate de radio y si, ojalá Dios quiera el próximo domingo lo podemos tener en televisión, sería muy bueno. No creo todavía, pero Haremos todo lo posible. Un abrazo, Luciano. Estamos con usted. Oramos a Dios por tu salud. Y te queremos toneladas, así como la gente hoy en el estadio. Yo no sé cuántos saludos te mandaron, Luciano. No sé si mil, dos mil, cinco mil. Pero fue tanta gente la que se me acercó a mí. Y a los compañeros también. Pero de todas maneras... ...lo resumo diciendo que le mandaron cinco toneladas de saludos... Luciano. ...bueno, ahora sí, nos vamos a la polémica, al debate... ...al debate, al debate... ...Charrúa Cuello Núñez, bienvenido... ...y el gol fue mal convalidado en Santa Fe... ...sí no? señor, sí señor... ...buenas noches, Rafa Gol. saludos para todos... ...ya les digo así, de entradita nomás... ...de que este guante de Mister Villar... ...lo vamos a estar sorteando a toda la gente que llame por teléfono... ...este guante del verde... ...de Nacional... ...a toda la gente que llame gentileza de Mister Villar. Nacional clasificó y pasó lo que tenía que pasar. Debe irse autórico. Como equipo grande, como equipo grande clasificó. Pero sufrió demasiado a, al ganarle al último de la tabla, el colero, al Santa Fe. Un equipo irregular de Nacional, irregular. Yo no sé si, si se debe ir a actuar y a esta altura del campeonato de Arroyave. Lo que sí dije en su momento fue cuando quedó fuera de la Copa Libertadores... Ya era momento de, de que la mano dura de los dirigentes de Nacional tomara la decisión. Entonces. No, no, no, yo no le pido insistentemente, la salida, insistentemente. es entre un los equipo 8. irregular, es un equipo irregular. ¿Y si, ¿Y si se va a la final qué? Un equipo que perdió ¿Y si queda con campeón, Río Negro. Qué? ¿Es el un de Un equipo que perdió de goleada con Envigado. Un equipo que perdió feo con Magdalena, sigo. Es irregular, Nacional es muy irregular. Y este equipo verde que jugó el primer tiempo hoy... ...frente a este equipo de Santa Fe... No va a conseguir el campeonato. Fue muy mal el primer tiempo de Nacional. Fue muy superior Santa Fe. La figura del primer tiempo fue Cuadrado. El tan vapuleado Cuadrado que no podía ser el arquero de Nacional. Que queremos al Pollo Vargas. ¿Dónde están los defensores del Pollo Vargas en el día de hoy? Cuadrado salvó la plata hoy del equipo verde. Y Autuori, al término del partido, iba a colocar a Gilberto partido? Alcatraz García y a Yaluca ¿Y Rivera... ¿Para qué? Ni siquiera entraron al campo de juego. Eso no es una mentalidad de un equipo ganador. No es una mentalidad de un equipo ganador. Sinceramente, un 2 a 1 frente al último de la tabla. Rescato la clasificación. Y el gran signo de interrogación. de aquí en más, ¿qué puede pasar? Pero en Nacional necesita urgentemente contrataciones. Hay jugadores que están en Nacional que no merecen vestir la camiseta del verde. Es la verdad. Y varios jugadores que fueron vapuleados... Hoy demostraron que están para cosas importantes, pero no Sepelini jugó Sepelini hoy. Lo único que le da mérito a Sepelini es el pase de gol en el primer gol de Barcos y después cuando está solo y no tiene que dársela, se la da a Vladimir Hernández para el segundo gol y nada más. ¿Yo escuché o, o, o me equivoco cuando la hinchada le decía de todo al uruguayo en el ataracio Girardot, por ejemplo, durante la transmisión de Rafa Gol? ¿Qué decían? Decían de todo, Uruguayo, andate. No, no. Le decían de todo a Cepelini. Pero era Cepelini o era usted. Era, era el Cepelini el No, le estaban hablando ah, al jugador ah, que está en la cancha. A mí no. Ah, le que si que, jugador que te en la vos. Porque ah. no hizo nada. Otro. Sí. Nacional jugó con poco y nada en el primer tiempo porque jugó con nueve. Si Cepelini no estaba en la cancha. Alto Leo Ramírez, menos. Menos. Hoy por lo menos tocó la pelota Pero ¿y? No, no, no justifica su presencia tampoco Ni sé si justifica si, si se le va a renovar o no el contrato Pero eso es un tema de los dirigentes Lo que sí, lo importante es que clasificó Está entre los ocho Pero no tanta alegría tampoco Porque clasificó quinto entre ocho Quinto entre ocho Y Autori, si no colocas a Nacional Entre los ocho, la verdad ¿Qué querés que te diga, no? Mamita querida, si no lo pones entre los ocho ¿Qué querés que te diga? Es grande, es demasiado grande nacional para estar afuera. Y del otro lado, bueno, están llorando hasta ahora, ¿no? ¿De qué adelanta tener el goleador del campeonato si ni siquiera clasificaron entre los ocho? O sea, eso, eso, eso es un tema que. A esta hora varios están no, llorando con el español en la casa, pero bueno. A Osorio Poco. Bueno. Este... Ah, lo no, mata. Ah, este... ya no, no vale es que hacer 21 goles. Ya no vale. ¿De qué adelanta tener el no, no. goleador del campeonato no. si ni sea? siquiera entran entre los ocho? Y mucho no. menos conocer una copa. No, no, eso, eso que lo piense un hincha, vos. No, pero es la verdad. No, pero periodista no puede el, pensar el, así. Bueno, pero él no. no puede pensar verdad, así, eso es lo piensa un hincha. Vos sos un hincha entonces. Es la verdad, yo no soy hincha, yo te digo lo que veo, no. Soy un fanático. Veo veo que la tabla del goleo está acá no y no está entre los ocho y no está entre los ocho y messi es una decepción bueno señor entonces Zabuga. no vale hacer goles pero... bueno proseguimos a ver o sea, mire lo, lo de autor ya lo había, lo había dicho o sea, es un, un equipo muy irregular nacional ¿no? entre los ocho pues lamentable ahora hay gente que se vio, no le gustó se enojó y me preguntan, ¿y Cano? Sí, ¿y Cano? Sí. ¿Y Cano? Lo que se gana lo justifica en la cancha, porque hace goles. La plata que se gana el, en el equipo del Medellín se la gana honradamente. Así los compañeros se disgusten, que es el que más gana. Pero el tipo hace los goles. Ahí terminó colocando el listón bien alto. 21 goles. ¿Quién lo superará? Vamos al otro, a la otra vereda, a la vereda de frente, como dicen los argentinos. Gustavo Osorio Salazar. Entonces, ¿ese balón lo toca o no lo toca usted, señor? Hola Rafael y gracias a Dios por todo, pero primero, primero yo voy a decir una cosita, hombre Oiga, me vengo a dar cuenta que usted acaba de contratar, en vez de un comentarista, de un narrador uruguayo, acaba de contratar un mago No Porque lo que acabo de escuchar es de magos No Nacional, nacional mamita querida, por más que haya entrado entre los ocho, no será campeón tiempo. No, acaba de decir, señor, acaba tiempo, de de final, decir no, que no será campeón Jugando no será como campeón, jugó en el ah, primer tiempo Que sufrió que no el último de la ah, tabla no, ya, no, Yo le pregunto, no, señor Osorio Usted estuvo no, en el partido y estaba con la oreja al otro lado ah, Nacional hoy en el primer tiempo ¿Quién fue la figura del primer tiempo? La figura del primer tiempo el arquero. Eh, cuadrado. ¿Y entonces. ¿Listo? Ah, bueno, listo. <risa> siga, señor Osorio, siga. No, orios, siga. no, no. no pero, pero no, pero Pero es increíble, es increíble. Ah, que, siga, no, eh, porque usted no sabe qué puede pasar en esta instancia final. Ah, no, no, no, no nadie eh, Que vale. es donde se conocen los equipos grandes. Que ahí es donde se conocen los Na, equipos grandes. Pero yo le digo que Nacional es un equipo que tiene jerarquía. Lo dejaron meter ya entre los ocho. Ah, yo espero. Ah, espero ahora Yo espero Que Nacional se metió en los ocho. Es esa condición de equipo de jerarquía sí. Lo que pasa es que con Actori no se le ve mucho la muñeca Sigue señor sí. Rosario Ahora, yo dije antes del partido también Que le iba a hacer falta el dúo dinámico Los que dan equilibrio Se le hizo lo, falta, lo claro. del filtro, Los que dan juego, los que empiezan uh -huh. a dar juego en Nacional Que son los volantes de contención Y mucha gente dijo, no, pero es que ahí está ese pelado Perea Que es la octava, bueno, entonces, pero, mire, pero esos pelados hay que esperarlos porque esos pelados son muy alegres. Eh, por momentos se distraen, por momentos van a zonas donde no eh, tienen que ir porque se desgastan el doble. Mire que en el segundo tiempo el pelado se desapareció porque en el primer tiempo la dio toda. Así que eh, hicieron mucha falta hoy Rovira y Gómez, que son la pareja que encontró a Autori, porque otros técnicos no lo, no lo habían puesto. Otros técnicos no los tenían ni siquiera en los planes. Entonces tampoco pueden venir a cobrar otro. Voy a mi tema, el de Independiente Medellín. Quiero decir de Germán Ezequiel Cano lo siguiente, porque en radio todavía tampoco hemos podido hacer un debate de si el señor Cano puede llegar a vestir la camiseta de la Selección Colombia. Porque escucha a uno desde Bogotá diciendo, hombre, Germán Ezequiel Cano no puede ser... Jugador de la selección Colombia, porque a quién le va a quitar el puesto hoy de Germán Ezequiel Cano, lo digo desde Medellín Eloide de Germán Ezequiel Cano, está por encima de Falcao Falcao ya es un ex, así de sencillo, para mí es un ex Por más que nos haya dado todo lo que quiera, señor Falcao García, para mí es un ex no, y, el señor, no. y el señor Para mí, para mí, estoy todavía opinando no. yo, estoy opinando sí, sí, yo Entonces, eh, el señor Falcao es un ex y, Todavía no. ahora, que lo vaya a llevar Carlos Queiroz a la Copa América, a Falcao, para hacerle la despedida, listo, pero no creo que esté en la eliminatoria. Entonces, si se nacionaliza Germán Ezequiel Cano, ¡bienvenido los goles! ¿Cómo vamos a descartar los goles? Ahora, que Germán Ezequiel Cano no le quite el puesto a Dubán Zapata, podría estar de acuerdo, pero a Falcao se lo quita hoy. Y cualquiera lo quita, cualquiera que haga goles en Colombia lo quita. Entonces, y 21 goles... No Después soy yo fanático Mirá lo que acaba de decir después soy Yo soy el fanático Mirá lo que acaba de decir 21, goles, 21, goles, 21, 21, goles, 21 goles, goles No que... los hace no, cualquiera increíble. Cualquiera no hace 21 goles no, no, no, Así que no, no me vengan que que con el cuento Que, Falcao, que, no, oiga, que no, no Que los goles de Germán no, Es que no, el Cano No, no, no sirven no, no, Porque no, quedamos eliminados no, no, no. Quedarán en la historia yo Quedan en la historia Como el máximo goleador Del fútbol colombiano En un semestre Y quedará también en la historia De Independiente de Medellín Porque batió el récord De José Vicente Greco Ahora Vamos a lo otro Este otro este torneo colombiano es tan irregular Y seguramente me van a, me van a Acabar, me van a despedazar Los hinchas de Nacional, pero voy a decir una cosa Este torneo es tan irregular Que Medellín, que fue colero Oiganse bien, Medellín fue colero Hoy casi se mete a las finales sí. ¿Cómo será irregular este torneo? Trajiste y es, pañuelo. y es tan irregular que Nacional habiendo perdido Trajiste Pañuelo, ¿no? Habiendo perdido Tan miserablemente Paseado por Envigado Hoy quedó quinto al ganar un partido. ¿Cómo será irregular este fútbol colombiano? Así que demasiado irregular el fútbol colombiano. Y hablaremos también español, no? y, a, y hablaremos también de sí, los ¿cómo de los refuerzos. Ah, tarjeta amarilla para ah, el señor Charúa. Sí, hermano, cómo se va a burlar de un compañero Vea? que ah, está ah, par... pero, No, no, no. No, no, no sea irrespetuoso y amarilla para el Charúa. Continúen No, además, además le falta originalidad. Le falta Sí, originalidad. bueno, siga. Mire, resulta que hay que analizar los refuerzos, si es que se pueden llamar refuerzos, comillas, de lo que trajo Independiente Medellín, porque al único jugador que yo salvo, de los que trajeron, es a Diego Arias por el nombre y por lo que había hecho en Once Caldas, aunque acá no rindió lo que se esperaba, pero a ese jugador yo le daría continuidad, pero a los otros, mamita querida, como diría el charruda, no. no, no, no, están en nada. Entonces, No sirvieron para dar los refuerzos proseguimos en el superdebate debate los temas polémicos millonarios líder terminó bien no, no, no, cabeza no, no, de grupo bien. pero hablemos de nacional se despresuró nacional en la mitad del terreno como así como en los aviones se despresuró ah, nacional, sí, nacional en la mitad de la zona de volantes ¿Cómo ¿Cómo el, está? Volante, ¿Cómo está? El, sí. el que le guste el guante azul pues hombre llame concurse que Mr. bill se lo va a regalar mire ese color tan espectacular bueno eh, Mr. Villar. Villar este, este, este es Mister Mister bill. Mr. bill le decíamos Mr. bill Mr. Villar Oiga Rafa, sobre lo, lo que dice Cano para, para antes de hablar de Nacional Medina, sí, lo, sí. lo que dice, eh, lo que dice eh, Tavo de Cano para Selección Colombia y todo, porque Cano lo da a Falcao como un viejito. De que solamente Falcao le lleva dos años a Cano. Mientras que Falcao ha marcado 274 goles internacionales, Cano ha marcado 143. Estoy hablando de Eloy. No, el hoy, el hoy, el hoy. De un de un Falcao. Que le desmembraron completamente el equipo el año pasado, ah. le, quita, le vendieron ocho jugadores y quedó Disfruten prácticamente la Falcao, con, la, con las alternas, con Disfruten. el equipo alterno, pues hermano, si, si hubiese seguido el mismo Mónaco, hoy sería el súper, super, super ah. goleador Falcao. Entonces tampoco. ni Falcao. tampoco que queme al Santos, ni tampoco eso, que no la lumbre, ¿no? Eso que acaba de decir, <coughs> magnifica más lo decano, bueno. que sin mucho equipo ah, bueno. hace 21 goles. Bueno. Ahora, mire. Yeah. Yo les, les digo, <coughs> dejémoslo de Cano, para que ya viene la Selección Colombia, viene sí. lo de Falcao para la Selección Colombia y hablamos si, si la gente está de acuerdo o no con la nacionalización de Germán Ezequiel. Bueno, Cirujano. nacional con muchos sustos al final del compromiso, usted lo dijo Rafa, sí le pasó lo de los aviones, se despresurizó en el medio campo, realmente la falta de los dos recuperadores es impresionante. Hacía bastante tiempo un equipo no le llegaba tan limpio a la área rival con tantas opciones de gol como en la etapa complementaria 6 del Independiente de Santa Fe. Pero se vivió en la tribuna varios aspectos de tensión, ¿no? En la tribuna varios momentos. Por ejemplo, comienza el partido y la gente se pega a dos sustos grandísimos con y como tiene que salvar el arquero de Santa Fe. Luego viene el gol, escucha a la gente en la tribuna el gol de Cano de Medellín de Divagué. Entonces comienza la tensión en la tribuna. Pero viene el alivio con el primer gol de Nacional. Luego el otro, en el segundo tiempo, el segundo gol del conjunto Atlético Nacional. Descansa la gente. Viene el gol de Santa Fe y se tensiona un poquito porque al final apretó muchísimo el conjunto Cardenal con los cambios. Autoria, al final del compromiso, dice: Nacional necesita un equilibrio psicológico. No tenemos equilibrio. Empezamos muy bien, tenemos algunas opciones de gol en los partidos y siempre el equipo se cae en la etapa complementaria. No, o sea que el problema de Nacional es El, psicológico. el partido hoy reflejó. No es el partido el hoy nacional, reflejó todos los altibajos, el, el, el partido dice, es, el partido ah, dice el el tiene, y, y me no, parece no. que hoy eh, eh, Autori tiene razón en la rueda de prensa cuando dice, este partido refleja los altibajos de Nacional en toda la temporada, los altibajos de Nacional. y. Eh, se derramó en elogios hacia el Deportes Tolima, sin conocer que Tolima Rafa iba a ser uno de los rivales del grupo de Atlético Nacional. Dice, estamos frente al mejor equipo hoy constituido de, de Colombia, el, el equipo que mejor juega es el Deportes Tolima. Hoy se derramó en elogios el técnico autor y sobre el conjunto pijado, mi estimado Rafa Gol. Y del Medellín. ¡Qué pobreza de visitante! Apenas dos partidos ganó contra Río Negro y hoy contra Tolima. Un rendimiento de 8 puntos de 33 posibles, ¿no? 20%, muy pobre Medellín de visitante. Y a comenzar un proceso de, de reestructuración, indudablemente, ¿no? Para recuperar el aspecto protagónico en Colombia. Eh, le quitó un invicto de seis fechas al Tolima, pero nada, de nada le sirvió a mi estimado Rafa Bueno, Cirujano, muy bien. Y seguimos en el superdebate, pues... Es triste decirlo que el problema de nacional sea de la facultad de psicología de la Pontificia Universidad Bolivariana y no del técnico que no tiene la capacidad ni la muñeca para dirigir los jugadores, por favor. Se ganó pero se sufrió mucho, ¿no señor Juan don, Diego? Don Rafael, buenas noches, saludo para usted, para todos los televidentes. A ver, es que eh, el juego es el que preocupa en este momento al Atlético Nacional. ¿Por qué es que se gana? Bueno, se ganó. Lo importante es ganar, conseguir los puntos y entrar. Entró dentro del, eh, en el grupo de los ocho. Ahora le toca mostrar el otro equipo. Los niveles de jugadores que están de pronto por debajo del medio, tiene que comenzar a subir. O si no, el técnico va a tener que aplicar revulsivos, porque aquí llegó la hora de la verdad. O somos o no somos, señor Autor. Entonces, hoy sí... El primer tiempo que Santa Fe llegó, pero mire que Nacional también tuvo sus, sus llegadas, preocupó algo. Se tuvo mucho la pelota, pero en el último tercio no, no había esa actitud de fortaleza para buscar definir las oportunidades que, que genera el equipo cuando uno tiene el balón. Entonces ahí donde el punto de, de preocupación, afortunadamente llega el, el cabezazo de, de, de Barcos para ese gol que le dio ese respiro a la gente del equipo atlético nacional. Pero con todo y así se haya jugado mal o sea, no haya sido un juego muy vistoso, se consiguió el, el, el puntaje, se entró dentro de los ocho, se ingresó y creo que lo más importante ahora es el juego. Señor Autor, ¿y qué va a hacer con el juego de Nacional? Para que comience el equipo a tener otra idea. Otro, no, otro semblante no, no, no lo puedes criticar porque, a Autori Porque los goles tienen que llegar que está Y está más bien, en estas instancias no, usted pidió la salida no de lo Autori Usted pedía la salida para de Autori Y Autori. creo que ahora Ahora es donde llega el momento de, de la verdad Usted pedía la salida de Autori Usted, usted, usted pedía la salida de Autori lo no, pedía desde hace mucho rato Y creo que si para Nacional Sacar el técnico En esas instancias era imposible Yo... Yo personalmente no, le digo, estás fuera, desenfocado Chavua, de cuello. El control es que ya tiene amarilla. Uh, sí. si quiere ver la roja, eso es expulsión. Si no Pero que pasa que Termine, no, se no, pone no, a hablar no, ya, ahí. Se, ya, y se lo la política de Juan no, sí, no, es no. Es que no entiendo. No, no, entiendo. No, no, cuando, cuando pide la salida de un técnico que acaba de clasificar a los ocho, hombre, está a punto de cumplir el objetivo. Por eso te decía ahora: si es finalista, ¿qué? Si llega a final, a final qué. Pero ya él dijo ¿Ah? que no pasa bueno, nada con Nacional bueno, en finales. Él, eso, él, dijo eso lo no dice dije eso, él, que, dije que no pasa nada. Tiempo. Pero ¿y si no. pasa qué? Es que apenas vamos a empezar a finales, no hemos llegado a las finales todavía. Si es que estamos vaticinando, estamos hablando de, de, de posibilidades, posibles, comillas, eh, eh, signos de interrogación. Hombre, yo, yo creo que no no, pues no cabe en este momento estar entrar en ese semblante. Me parece que Nacional. Con lo que ha mostrado y con los jugadores que tiene, es para empezar a protagonizar. Ojo que muchos líderes, muchos líderes han llegado a estas instancias y se han derrumbado. Les ha ido mal, no han, no han mantenido el nivel que mantuvieron dentro de dentro del, la, la etapa clasificatoria. Y estamos hablando de un torneo irregular. entonces. Hay que analizarse desde esa óptica Equipos quieren de menos a más El Deportivo Cali, para citar un caso específico Ah, Mire, el el que el, el, el ejemplo del Medellín es el mejor, el más claro Estuvo último en el torneo y casi se mete dentro de los ocho casi Entonces está ahí buena. está la irregularidad del torneo Así que no podemos hablar ahora de que ya Nacional está eliminado de que Nacional no entre o, o en ese caso Cuello Entonces hable usted con el presidente Juan David Pérez Y dígale, no participe presidente, que aquí no hay nada que hacer ...usted ya perdió, porque lo que está mostrando no sirve... ...dígame usted al presidente, no entonces, ...que no juegue, eh, eh, que no juegue el, el, lo que el, los parangulares. No ...y listo, no, no, no, no... ...no, no tenés no. ...no, porque es que Nacional, Nacional en este momento... ...si entró es por algo, si entró es por algo... ...porque trabajó para ello... ...y si va a lograr el protagonismo... ...pero te repito, si queda en la final, ¿qué? ¿qué? ¿dónde queda lo que estás pidiendo, cuello? ¿no? no, no, para nada... ...me parece que Nacional... Con todo y esto, lo único que nos preocupa y que deja los signos de interrogación es en el tema del juego. Y creo que ahora, cuando ya regresen los baluartes, los hombres que le dieron la estabilidad del caso de Rovira y Sebastián Gómez, Nacional va a estabilizar mucho, aunque hoy tampoco es para descalificar al Doleón y para descalificar a Andrés Perea. Andrés Perea va dentro del proceso y va cumpliendo un objetivo del técnico, pero los pilares, los fundamentales van a llegar y le van a dar esa fortaleza defensiva al equipo Atlético Nacional. Es lo más importante y lo que esperamos del equipo verde. Bueno, hoy muchos tuvieron que ver el partido con el cardiólogo al lado, otros como Gustavo Osorio con cinco calculadoras a un lado y dos álgebras de Baldor al otro a ver si Medellín, Y otros están eh, viendo el programa aquí con la tarjeta en la mano. La pausa y ya regresamos. Uh. Permiso. Vuelve el Superdebate por Teleantioquia TV en Grande.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 Retornamos al Superdebate, el programa diferente a todos en Radio y Televisión Este debate de lunes a viernes, 12 del día 3 Son tres horas de pura Candela En la frecuencia 9.10 de la m O usted nos escucha en cualquier rincón del mundo Con nuestra emisora virtual www.rapagol.live Bien, hoy al final del juego le entregamos el trofeo de grabados artísticos Y lo destacamos por su gran actuación José Fernando Cuadrado, el meta del equipo atlético nacional, habló así al final del juego con Don Elkin, la po. Figura de la cancha, Rafa Gol, grabados artísticos, José Fernando Cuadrado, arquero del equipo atlético nacional, José Fernando, bienvenido al gran equipo de Rafa Gol. Es que Santa Fe comenzó atacando y ahí estuvo usted muy seguro y firme. Bueno, muchas gracias, un cordial saludo para todos. Estaba en deuda usted. ¿En deuda? Sí, usted. Por qué? Eh, usted hace mucho tiempo me había entregado un trofeo contigo. ¿Se acuerda? No, mentira, mentira En alguna oportunidad eh, tuve el honor de recibir esta distinción Gracias, solamente es seguir trabajando y, y será lo que lo respalda uno, el trabajo Claro, y sobre todo este partido que fue fundamental Porque había que ganar aquí y ese ambiente Más de 31 mil personas y el equipo venía de perder Y feo, ¿qué piensa de la gente? A ver, nuestra hinchada a lo largo del torneo ha manifestado su apoyo incondicional, hoy no fue la excepción, un lindo marco, la gente apoyando, esperando la clasificación del equipo, así lo hicimos, comenzamos de cero en, en esta distancia que se viene y vivir y disfrutar. Este momento porque no ha sido fácil Oiga José Fernando, a mayor amistad, mayor claridad Como diría mi abuelita, ¿sabe que yo he cuestionado El tema de Nacional porque a veces lo veo saliendo Con el balón jugando Y el técnico me decía, Autori, es que lo hacemos por convicción Pues yo le decía, pero es que José Fernando No es René, pero también creo que Han estado entrenando mucho ese tema Yo creo que si Mencionas A René, único. René es único Entonces no, no es Hacer lo que hizo René Trabajamos eh, otros conceptos Algunas situaciones se dan para Para salir jugando eh, De la manera En que de pronto he asumido Algún riesgo, pero el trabajo eh, Tiene un propósito eh, De salir jugando y, y a eso le apostamos Señor, que Dios lo bendiga, ¿dónde lo va a poner Ese espectacular trofeo en la mesita de noche Con los demás trofeos que tiene? Ya son dos, de su parte sí. Atajando para otra institución el primero con... Ah, usted ganó, no con Nacional, sino con otro equipo Exactamente eh, Tiene eso, buena memoria Por eso le dije que estaba... En deuda en deuda, pero no, no, mentira eh, Seguimos trabajando, gracias por, el, por la extinción Pero eh, saber que el trabajo que valoramos es de todo el equipo Que lo bendiga Amén, gracias Señoras y señores, ahí se va José Fernando Cuadrado Este es el super debate, señor bueno, Don Elkin Lavó y José Fernando Cuadrado. Sí, mire, hay partidos que los porteros definen y están para atajar y sacar los juegos adelante, ayudar al equipo. Y hoy fue uno de esos. Es pues que hoy empezó Santa Fe, el primer tiempo de haberlo ganado Santa Fe, pero hubo una atajada con Seijas, el venezolano, mano a mano, cara a cara, que se la salvó. Si no, Dios mío, como dice el charrúa, mamita querida, ¿qué hubiera pasado? A ver. Eh, una ronda... Y Rafa, concluido. y también hay que decir que Cuadrado Hoy hizo una de René y Guita, ¿se acuerdan muchachos? Sí. Cuando saca al delantero jugando y dribleando De forma peligrosa, pero lo hizo a los René y Guita. Bien Cuadrado fue la figura del partido Y eso demuestra de que Santa Fe también tuvo su mérito Y que Nacional no fue tan equipo como dijo Arrullado. Mire, el mejor arquero, de acuerdo al concepto que tengo Y lo que ha aprendido Es aquel que corrige los errores de sus compañeros y hoy Bocanegra cometió un error infantil le dejó una pelota a Luis Manuel Seijas, quedó mano a mano con Cuadrado y Cuadrado corrigió no, y también le sacó un remate al mismo Seijas Volada, la volada del campeonato momento, Espectacular cuadrado Que logró, ayudó para que Nacional Lograra su clasificación número 28 En torneos cuartos Luego de que el año pasado León lo había sacado Hoy muestra cuadrado que Entra en un buen nivel para lo que son estos cuadrangulares finales Y me parece que para Nacional Cuando se ha cuestionado la participación de él Hoy rubrica y demuestra Que sí puede estar en el arco verde Bueno, vamos al, con los hinchas de corazón. ¿Qué dicen los hinchas de Nacional sobre el triunfo de Erdolaga en el Atanasio? Los hinchas de corazón hablaron al final del juego con Don Elkin. La voz. Atlético Nacional se ha metido en los ocho del fútbol colombiano y saludamos a ese hincha de corazón que hasta el final acompaña Atlético Nacional. Esta afición es enorme, la verdolaga. Rafa Gol ya con emisora virtual, ¿cierto? Claro, Rafa Gol al aire por Facebook Live, las 24 horas. Rafa Gol al aire, véanos, escúchenos. ¿Usted se acuerda de Felipe Charauno que jugó en Nacional? No entiendo, hablas poquito inglés, es perfecto, perfecto. Nacional, game. Uh, USA, Florida. Sí, Florida, usted es de Florida. Florida, sí. De Chocolobaco. Así que. Ah, no entiendo. Pues, hey. Que Dios lo bendiga. No, perfecto, perfecto. A ver, paso paso de este hincha. De, usted, si es colombiano con esa cara, pues no me diga que no. Opinión. Felices, felices porque estamos a los ocho Ahora nos van a tener miedo los hinchas, los rivales. ¿De qué dice? Que tenemos que jugar muy bien, porque Nacional sí pasó, pero está jugando muy mal. Tiene que jugar con más berraquera y no ser tan lento. Joven, ¿usted hace cuánto no va a la peluquería? <risa> eh, ¿Le gustó el partido? Sí. ¿Por qué? Que jugamos muy bien, nos metimos a los ocho y ganamos. Que Dios me lo bendiga, papá. Uy, qué gafas, hermano. ¿Qué número es este? El 3. El ser hombre. Opinión, opinión. <risa> Excelente partido. Nacional va mejorando mucho y dejaron meter al campeón para que sepan. ¿Usted qué dice, joven? Eh, que somos las mejores del país. Sí, ¿usted con quién vino? Con mi papá y mi hermano. ¿Dónde está el papá? El, mi hermano y ah. mi papá está aquí. Opinión. Rafa, hay que mejorar mucho, Nacional le falta, está muy, está muy quedado ese equipo, le falta más general más fútbol. Lo veo, tenemos que mejorar mucho, mucho en la. A mejorar, ¿usted qué dice joven? Eh, la O no, gracias a Dios se ganó. Eh, esperemos, hay que mejorar más para el octogonal. Pero, no, muy rico y vea, gol de barco y, y le digo una Muy alegría, rico, muy rico. Sí, muy bueno. Sí, muy, es, muy, muy rico. Y a la voz y una felicidad completa para esta hinchada que vino hoy. Vino mucha gente. A ver, señora Bonita, ¿usted qué vio? Señor, yo, ¿qué vi? Un partido muy bueno. ¿Nos robaron un gol? Sí, señor. Y nos, metemos, nos metimos a los ocho y que se agarren los demás. Oiga, ¿usted dónde es? ¿Por qué? No quiero preguntarle, porque habla con un acento no antioqueño, pero es verdolaga de corazón. De corazón, la sangre es verde también. ¿Pero de dónde es? Te la dejo ahí. Uy, te la dejo ahí. Pues no, pues no va a ser de manizales, joven, ¿qué vi usted? Excelente partido, nos metimos a los ocho. Bonita tarde, ¿para qué más? Para adelante. Señor, ¿usted qué vio, joven? No, gracias a Dios que clasificamos, debemos mejorar ahora en octavos y ojalá que nos vaya bien y debemos eh, ganar con la ayuda de Dios. Lucumí, versión pequeño, ¿qué vio del partido? Ah fue, ah, fue muy bueno, casi de infarto, pero gracias a Dios ganó Nacional. Choque la papá. Señor, ¿usted qué vio, hombre? No, yo solamente espero una cosa, que en el nuevo plan de desarrollo de Duque... Hay una capacitación para los árbitros, porque hay maría, hermano. Capacitación, ¿cierto? Sí, a lo bien. Señoras y señores, voy a terminar con este niño. ¡Ay, ay, ay! Hincha de corazón de Nacional. ¿Usted es verdolaga, cierto? Sí. ¿Usted cómo se llama? Rafael. Rafael. ¿Y cómo se llama el papá? Gonzalo. ¿Gonzalo? ¿Y la mamá? ¡Ew! Ahí está la mamá. Un aplauso para usted. Véalos, los Verdolagas todos. Verdolagas, verdolagas, verdolagas, verdolagas, verdolagas. verdolagas. Ganó Nacional, pero, pero, dicen los hinchas, debe mejorar Conclusiones del juego de Nacional, Charroa Nacional ganó, es lo que importa, clasificó entre los ocho Inclusive Santa Fe no mereció ni siquiera el gol Porque salió esa pelota en su totalidad cuando la tira atrás para que convierta el equipo bogoteño Una decepción independiente de Santa Fe Nacional está entre los ocho, ahora hay que ver qué es lo que viene Sí, eh, casi siempre Nacional tiene la posesión de la pelota más que el rival pero tiene que convencerse Nacional que no es solamente la posesión de la pelota, sino tener mejores... Decisiones más eficacia en los últimos metros, porque yo vi a Cepelini hoy que por el momento sacó la pelota del área. Un delantero o un volante 10 no puede sacar la pelota del área como la saca. Acaba de decir el Charrúa que Santa Fe no merecía golpes, sin embargo, se derrochó en elogios a Cuadrado como gran figura del compromiso. Y si Cuadrado fue figura, porque Santa Fe llegó? ¿No? Pero no se me sobreentiende. Gol ah, no merecía en gol. El gol que bueno, hizo que no eh, merecía ese gol. A nacional entendió, recupera tres lesionados para los cuadrangulares, pero se le lesionó de rodilla el jugador Candelo y mañana el dictamen médico. me parece que uno de los mejores momentos para el Atlético Nacional pues, es el, el tema colectivo, a veces baja en este caso debe mejorarlo para los, los cuadrangulares finales y el tema individual algunos niveles individuales que no marchan bien, también deben mejorar para que el equipo esté a tono y enfrentar esas finales bueno, muy bien, hacemos la pausa y ya estamos con ustedes Si Juan Fernando Quintero no se va a perder la Copa América de Brasil por DirecTV, pues yo tampoco me la voy a perder. Porque con DirecTV voy a ver todos los 26 partidos en HD de la Copa América. Desde cualquier ángulo, con el sistema multicámara y desde cualquier lugar con DirecTV GO. Que no te pase lo del Mundial, llama ya al numeral 332 o compra tu DirecTV prepago. La jugada es ver la Copa América completa y en HD, un golazo solamente de DirecTV. Bueno, estamos también con Fulcrum, estas espectaculares prendas que entrega la gente de Fulcrum.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 Sigue viendo el superdebate Debate por Teleantioquia, TV en Grande. Estamos en el superdebate y ya tenemos todos los resultados de la jornada, la tabla de posiciones, cómo es la próxima fecha, ya los grupos, cómo se enfrenta Nacional, a quién se enfrenta Nacional y desde luego cuál es el equipo más te quiero, la plaza más taquillera del fútbol en Colombia. Todos los datos los tenemos a esta hora con el hombre del termómetro, Carlos Alberto Arbeláez. Buenas noches. Buenas noches, Rafa Golina, Les presentamos el termómetro. Hablamos de las asistencias hoy de la fecha número 20 del campeonato colombiano. Regular presencia de público en los estadios del país. La principal esta tarde en el estadio Atanasio Girard, donde asistieron 31.390 espectadores. La segunda en Bogotá, en el enveje de Camacho del Campín, con 10.363 y la tercera en el estadio del equipo deportivo Cali, donde asistieron 7.250 espectadores. El acumulado está de la siguiente manera. Primero, en la ciudad de Medellín, donde han asistido hasta el momento 443.100 espectadores. Segundo, en Cali, 317.041. Tercera, en Bogotá, 255.062. Y el equipo con más asistencia, don Luciano González, que nos está viendo. Nacional con 261.970 espectadores. Los resultados, Vila 0, Jaguares 2, Magdalena 1, Once 0, Cali 1, Envigado 0, Nacional 2, Santa Fe 1, Pasto 1, América 1. Los otros resultados, Cúcuta 2, Junior 1, Alianza Petrolera 3, Patriotas 0, Tolima 0, Medellín 1, La Equidad 3, Bucaramanga 1, Millonarios 1, Negro Águilas 1. La tabla quedó así, primero Millonarios, 39, segundo Cali, 33, tercero Tolima, 32, cuarto América, 32, quinto Nacional, 31, sexto Pasto, 31, séptimo Junior, 30, octavo Magdalena, 30, noveno para Medellín, con 28, la casilla 10 para Caldas con 28, el puesto 11, Cúcuta, con 27, puesto 12, Patriota, 27, puesto 13, Envigado, 24, 14, Petrolera, 23, 15, Jaguares, 23, puesto 16, para la Equidad, con 22, puesto 17 para Bucaramanga con 21, 18 Huila con 19, penúltimo Río Negro Águilas 16 y el último es Santa Fe con 14 puntos. Y la próxima fecha, pero primero contamos cómo quedaron los cuadrangulares. En el cuadrangular A, Millonarios, América, Pasto y Magdalena. En el cuadrangular B, que quedó más fuerte, el cuadrangular B, Cali, Tolima, Nacional y Junior, más duro ese cuadrangular. Y se jugará la primera fecha de los cuadrangulares así En el cuadrangular A América enfrenta Millonarios Magdalena se mide a Pasto Y en el cuadrangular B Tolima será rival de Cali Y Junior enfrenta al equipo atlético nacional Es todo Rafa Gol Linares Bueno, don Carlos Alberto Arbeláez Sacamos las conclusiones también hoy De Medellín Que como dice la canción Hasta aquí lo trajo el río bueno, tiene tiempo de sobra ahora en Medellín Para Colocar la cabeza en el lugar Asimilar lo que pasó Y asumir un nuevo compromiso Nuevo técnico Seguramente algunos jugadores no le van a renovar el contrato Porque la verdad no hicieron mérito ninguno Para vestir la camiseta del poderoso Y también, por supuesto, que sepan Contratar, eso es muy importante Que sepan contratar Porque lo que ha hecho la gente de Medellín Hasta este momento a la hora de contrataciones Es paupérrimo yo diría lastimoso, no hay otro término... ...Medellín quedó ahí a punto de clasificar... ...pero no clasificó, no ingresó entre los ocho... ...y para mí fue la gran decepción del campeonato. Sí, que no vuelvan a cometer esos errores... ...de contratar jugadores que no sé quién los recomienda realmente... ...porque se resiste uno a creer que técnicos... ...pidan jugadores como un tal Sinisterra... ...que vino a Medellín a nada... Un tal William Palacios que vino fue a chupar Y lo echaron al otro día Y un Dairon Mosquera que vino lesionado Y ahí estoy hablando de tres Y en la próxima Barbosa hablar, ¿no? Hablaremos de todos los que han traído <coughs> De todos los que han traído Y que no, pero es que Barbosa lo trajeron el año pasado sí. Ya Barbosa no cuenta No, estoy hablando de los De los, eh, de los eh, refuerzos Comillas de este semestre Este semestre Es eh, la realidad eh. y, y lo otro es que si mañana me sale don Raúl Giraldo con que no hay mucha plata para contratar a un técnico, hermano mínimo traigan a Maranto Perea, porque Amaranto Perea es más que el técnico actual, al menos está hecho a la europea y es un hombre bien avanzado en conceptos, por lo que ha trabajado en el equipo de Leones, así que si no pueden traer a Leonel Álvarez, mínimo que traigan a un Amaranto Perea. A analizar con pinzas lo del nuevo director técnico, ¿no? Y a no traer por camionados, como está acostumbrando, ¿no? Tres, cuatro que realmente se necesitan de, de, se necesitan de calidad. Y que se cometió un error por parte de don Raúl de sacar a Zambrano en este remate del campeonato. Debieron dejarlo porque realmente es ensayo con esta dupla nueva sí realmente fue lamentable. Le faltó al Medellín conseguir ya un pedacito para poder estar ahí dentro de los ocho. Fue que inclusive durante los 90 minutos de, de, de, de juego de hoy... En ningún momento estuvo Medellín ahí, clasificado. Desafortunadamente los resultados no se le dieron. Y ni el gol de Ezequiel Cano, que le dio el triunfo a Ibagué, pudo para que este equipo lograra salir adelante. Infortunadamente, no sé quién está asesorando al Medellín para el tema de contrataciones, porque lo de este semestre es para el olvido, don Raúl. Bueno, don Raúl, esperamos nuevas carátulas para el próximo torneo. Pero escojan bien, porque a veces parece que los equipos... Nuestro los asesorará Antioquia, el Inderena, la cantidad de árboles que traen ahí Bueno, ¿qué día juega la lotería de Medellín? Esa es la pregunta fácil, la respuesta la tiene Perén, el doctor Gincardo Pérez Lo espera que nos dice, a ver, ¿cuándo juega la lotería, doctor? Buenas noches cordial saludo, Rafa Gol. La Lotería de Medellín lleva 87 años vendiéndose todos los viernes que es nuestro día tradicional de venta. Señoras y señores, es un icono de nosotros, de los antioqueños y de nuestro país, comprar la Lotería de Medellín los viernes. ¿Cuánto vale el billetico de lotería ya? 18 mil pesos. Con la posibilidad de ganarse 12 mil millones de pesos de premio mayor, pero un plan de premios total de 24 mil 400 millones de pesos, porque tenemos ecos de 400, de 200, de 100, de 50, de 20 y de 10, y pagamos todas las aproximaciones. O sea que hay muchas opciones de ganar, pero lo importante es ganarse esos 12 mil millones de pesos. O sea que en Colombia es la que más paga. La Lotería de Medellín, como su eslogan lo dice, es la que más paga y además la que más vende en Colombia. El año pasado vendimos 128 mil millones de pesos. ¿En la Lotería de Medellín hay más hinchas de Nacional o del Medellín? Más hinchas de Nacional, pero también hay unos poquiticos hinchas de Medellín. Acá nosotros tenemos unas boleticas cada ocho días para los partidos de Nacional y Medellín. Las de Medellín siempre las llevan los mismos porque no hay mucho a quien, quien rifarse. Las de Nacional sí tenemos que rifarlas y eso me hace pensar que hay más hinchas de Nacional que de Medellín. Pero igual aquí respetamos también a los hinchas del Medellín. Él es el buen gerente de la Lotería de Medellín. Si yo me gano la Lotería de Medellín pago unas deudas, lo invito a almorzar y los demás que esperen. El eso da para invitar a almorzar, para pagar deudas y hacer algunas extravagancias, ir a Europa, ir a alguna isla por allá importante en el Caribe, irse para Bora Bora, esas por aquí, ya en la Polinesia Francesa, hay mucho donde salir. Con 12 mil millones se puede hacer de todo, comprarse una buena casa, estudiar, bueno, 10 mil cosas. Y voy a mandar al charro allá a la isla de Gilligan. Señoras y señores, aquí se informa mejor. Y esta es la pregunta de Pensando en Grande con Rafa Gol. Bueno, tenemos preguntas rápidas en el chat a esta hora. ¿Qué dicen los cibernautas, don Elquino? Muchas preguntas a esta hora. Le preguntan a Andrés Cuello Núñez. Y a don Gustavo Osorio, primero Andrés Cuello, le preguntan Andrés, para usted, ¿cuál es el favorito del Grupo A y del Grupo B en este campeonato del fútbol colombiano? Eh, grupo A, Misionarios, Grupo B, Atlético Nacional Muy bien, le preguntan a don Gustavo Osorio Gustavo, hincha poderosa, le dice Aparte de Cano, ¿usted salva a alguien de Medellín en este semestre? A David González le preguntan a don Augusto Velosa, ¿se sueña una final de su Millonarios con Atlético Nacional o le da miedo? No, por supuesto, por supuesto una final, sería espectacular, además es el clásico a nivel nacional que hay entre Nacional y Millonarios, es el clásico de Colombia. Para usted, porque Asprilla, y yo estoy de acuerdo con él, dice Nacional América. América que está en la B, ah, sí, pues cinco años en la B. Don Juan B. Diego Arroyave le pregunta. ¿Don Juan Diego, y no, si tiene? Envigado yeah, y Río Negro fracasaron o es normal que no estén entre los ocho? A mí me parece que no es normal porque son equipos que trabajan más por la formación de jugadores para luego venderlos y poder subsistir económicamente. Bueno, ahora sí vamos con un numerito, Don Charrúa, del 1 al 231. 197, Rafa. El 197 corresponde a la señora... Sara Agudelo del barrio Granizar en Medellín, seis personas en el programa, cuatro hombres, dos mujeres. A ver, Gustavo. El 21, los goles de Germán Ezequiel. Para Sandra Zuluaga en el barrio, po, no, en el barrio no en Popayán. mujer personas de programa, cinco hombres, cuatro mujeres. El 73, mi estimado Rafa. El 73 es para Marlene Gaviria del barrio Popular. Seis personas ven en el programa. Tres hombres, tres mujeres. El 102, Héctor Barrientos en el barrio San Cristóbal de Medellín. Cinco personas ven en el programa. Dos hombres, tres mujeres. Vamos al chalabón. Del 1 al 826, que respondieron bien la pregunta de pensando en grande. Eh, 350. 350. Gana con nosotros. Andrés Molina, a esta hora, en nuestro Facebook y en nuestro Twitter. Y otro número le doy, el 700. 700, aquí lo veo. Yesenia Giraldo, ganadora. Bueno, ahí están los ganadores para que reclamen los premios. Bueno, vamos al cierre con vitrinazos. Hoy tengo un vitrinazo luctuoso. Para la familia Carvajal Echeverry, ha fallecido Doña Nora Echeverry de Carvajal, la señora madre de un gran amigo nuestro, Edison Carvajal, Gustavo, Nora, Carvajal y Don Gustavo Carvajal. hombre. Para ellos, nuestro voz de aliento en este momento es tan difícil, la gente de branchos en la ciudad de Medellín. Pero también tengo otros vitrinazos acá para la gente de Brins Colombia, para Oscar y Corque, hincapié para Luis Alfredo Ríos, un médico allá de la León 13. Que atiende muy bien a don Luciano González Sequea para Víctor Zulvaga también cerca a la León 13. A ver, tengo vitrinazo para Rubén Darío Villada en. El hombre es. Él está en Atlanta, Georgia. No se pierde ningún programa de radio y televisión. Aman a María Pineda, Hermes Pineda y José Pineda. Para Hugo Ate Ortúa en Sevilla, para Mario Miranda, un venezolano que es fanático de Nacional. Para Juan Cerna, el publicista. Para Carlos Alberto Rodríguez, también publicista del equipo. Para Luciano González a la pronta recuperación, colega y amigo. Vitrinazo también para Juan David Caro, Guillermo Caro, Nelly Ortiz, en Sabaneta, hinchas de Atlético Nacional. Para Gina Soto, hincha de Independiente Medellín. Para Luisa Giraldo, en Envigado. William Uribe, Pablo Bastidas, Jorge Bermúdez, Oscar Julián Rodríguez, en Ibagué. Y ya me voy a quitar el guante de Mister Villar Velosa. Mr. Villar, apunte ahí. Mr. Villar para entregárselo a un hincha del Medellín. Mister Villar, mi estimado Suso, Mr. Villar. En Ubatec, Carlos Junior Velosa y Carlos Uribe en Medellín, el BRS Repo, Giovanni Ruiz, Saúl Restrepo y Jorge Ochoa. Y tirazo especial para una dos notas luctuosas. Ha fallecido Alba Rodríguez de Mejía. La suegra de mi hermano Luis Fernando, un saludo especial para toda la familia, una gran señora que nos ha dejado en esta semana. También en el barrio Buenos Aires, hombre, doña Romelia González de Otálvaro. Como la recordamos, en paz descanse en estas dos madres de familia que han dejado a sus hijos aquí en la tierra. Un vitinazo especial para el profesor Orlando Montoya, en Sonsón. También para la familia Mejía Gómez, Alberto Mejía. Jaime Mejía y el niño Pablo Andrés, hincha de Atlético Nacional Así que no, vitrinazo para Eduardo Zapata, hincha de Atlético <risa> Nacional Juan Camilo Carvajal, Rubén Darío Escobar en Sonzón Ve el Superdebate, estrena señal de DirecTV Alexis Molina, subsecretario de Educación de Itagüí, cumpleaños Don Chalo Mejía, Mister B, me dicen, es cirujano y nació en Ubaté. Bueno, entonces para don Luciano González allá en la clínica León 13 Para toda la gente allá que nos lo está atendiendo muy bien, un vitrinazo y para lo mismo James Sostina, que siempre están ahí. A todos ustedes muchas gracias, les deseamos un resto de noche muy feliz, recuerden las palabras del salmista, en paz me acostaré, así mismo dormiré porque solo tu Dios me hace vivir confiado y no olvide las repeticiones esta semana en YouTube Dios les bendiga, permiso.